¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Baleterife y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en un nuevo vídeo después de mucho tiempo. Y es el primer vídeo de Arca en el canal. ¿Y qué tal chicos? Bueno, hoy, como habéis visto en el título, os voy a enseñar a cómo conseguir elemento totalmente infinito en Génesis parte 2, ¿vale? Os voy a explicar, esto es según ha salido el mapa, estamos a día 4, el, el DLC ha salido el día 2, bueno el día 3 prácticamente Así que esto solo tiene un día, no sé si estáis viendo este vídeo un año o dos años después Y esto ha sido nerfeado o retocado, pero bueno, a día de hoy actualmente, fecha de salida un día después eh, Hay un sitio en el mapa de Genesis parte 2 que tiene elemento infinito Más bien que elemento es polvo de elemento infinito y ahora os enseñaré exactamente dónde están las coordenadas Y también cómo podéis llegar hasta ellas Pero bueno, básicamente os voy a enseñar ahora Estamos aquí, vamos a el mapa Nuestro queridísimo mapa Y estamos en el medio, medio, medio, medio, medio, eh 50-50 ahora mismo actualmente súper fácil de llegar Hay un montón de tubos para llegar aquí Exactamente hay cuatro, ¿vale? Incluso hay más saliditas Que ahora quito el mapa Esas saliditas de allí Déjame un momento que os enseñe Que me tengo que quitar los guantes porque si no, no voy, a, no voy a poder hacer zoom con el Spyglass Esas saliditas que también podéis salir por ahí Pero bueno, más o menos todos lle llegan al mismo compañero. sitio, ¿vale? Entonces tenemos que venir aquí así exactamente a 50-50 para que podáis llegar mucho más fácil Entonces una vez lleguemos a 50-50, me vuelvo a colocar los guantes para llegar un poquito más rápido Bueno, aquí he estado haciendo un par de pruebas para que veáis que en 10 minutos he conseguido 13 elementos y 9000 de polvo O sea que está muy, muy, muy, muy roto eh, por, el, bueno, también quiero comentar De que voy a estar en directo todos los días en Twitch Hasta que me pase Genesis con el boss y todo Voy a estar en mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción Así que si queréis apoyarme y así agradecéis este vídeo Por la información, pues dándole un follow Pues agradecería, vale Pues bueno, dicho, vamos al tutorial pequeño Que tampoco creo que sea un, un tutorial muy largo Que a la gente le molesta que sea muy largo Bueno, básicamente, venimos por cualquiera de los dos tubos, vale Y tenemos que llegar hasta aquí Que lo más probable Voy a, voy a cortar un poquito, vale Así que nos vemos ahora en el sitio exactamente donde es Vale chicos, eh, más o menos hemos llegado a la piedra que os digo dónde está hay, hay más piedras aparte de esta, ¿vale? Pero esta piedra es muy importante que llegáis a esta Porque aquí es donde está automáticamente todo el rato el polvo de elemento. ¿Vale? Estoy terminando de llegar, como veis arriba a la izquierda Aparte de que estoy en llamada con, con mi novia, pero bueno eh, ahora, os paso, ahora os pondré el mapa, igualmente las coordenadas son eh, 41, 40, eh, 45, 49, perdón de todos modos lo tendréis en, el, en la pantalla ahora mismo Y os enseñaré dónde se consigue el elemento, vale Bueno, ustedes caéis con la pasimonía como queráis Entráis aquí, caéis tranquilamente Y diréis, vale, ¿Qué tengo que hacer para conseguir el elemento Creo que es un poco obvio, vale Y es de estos montones de polvo de elemento, chicos Si, le, si no hace falta ni herramientas O sea, tú vienes aquí minuto cero del mapa Porque el mapa te da eh, la, el, la armadura tech Y tú puedes venirte aquí minuto cero y farmear Literalmente todo el elemento que tú quieras, ¿vale? Esto también depende de cómo esté configurado en el servidor que tú estés jugando. Si tiene los recursos que se generen más rápido, más lento. Eh, ahora mismo estoy jugando en un servidor eh, de. del de team bupper. Que tiene el, el spawn básicamente normal, no está retocado. Y aún así, no paras de recoger eh, polvo de elemento. ¿Ventajas de coger polvo de elemento? Que no solo te sueltan polvo, ¿vale? Y ahora diréis, ¿cómo que no solo suelta polvo? Efectivamente, cuando tú pillas los montoncitos estos de polvo de elemento También te puede dar uno de elemento como tal Por eso yo tengo 13 de elemento sin haber crafteado el elemento O sea, sin haber pillado 1000 de polvo y hacerlo uno de elementos O sea que tú, mira, vamos a hacer una, una comprobación en un momentito Tengo 13 de elementos y casi 10.000 de polvo, ¿vale? Vamos a farmear un poquito nada más, mira, 70 de polvo, 148 Para que veáis que es una locura es una locura, tú mira, solo, solo vas corriendo Y esto se va regenerando, o sea, no es que Lo recojas y ya no puedas volver a cogerlo, no, no en Lo que tú haces una vuelta entera, se vuelve a reiniciar O sea, que estás todo el rato pillando Polvo de elemento, y todo el rato Polvo, polvo, polvo, polvo, polvo polvo Y no paras, ¿eh? Y más polvo, y más polvo Entonces, claro, eh, lo repito Esto puede ser que ahora que estás sa Recién salido el mapa No lo cambien, pero quizás dentro de Un mes, un año o dos años Lo cambien, y no sea así entonces, para la gente que tenga el DLC actualmente Que aproveche esto Para hacerse sus bases eh, su, lo, que, lo que sea lo que, lo que requieras para usar con elementos Entonces, como estáis viendo Me da una vuelta súper pequeñita que, que no llevo ni un minuto Y mira, ya haremos pillado casi dos elementos y, y, y... sin haber... Nada, sin hacer nada Mira, dando dos vueltitas Es mucho mejor que tener gachas, sinceramente ¿Ves? Ahora, bueno, ahora por dejarme en feo No hay más montones Mira, si ves allí donde empecé ya, ya. hay más montones de. De polvo de elemento, mira. Y pues seguimos cogiendo. Mira, te, recuerden que teníamos 13. Yo no me a el inventario, ¿vale? un momento que, que, que caiga el suelo, pues si no. Vamos a recordar que tenía 13 de elementos Rápidamente, pim pam, pim. Tú sigues cogiendo con tu calma. Tú no pasa nada. No tienes prisa. Tú vienes aquí un ratito. Te vienes 15-20 minutitos porque te aburrías, no sabías qué hacer. Pim pam, pim pam. Tú coges aquí tu polvo de elemento. Vale, vamos a decir Mira, es que, mira, acabo de venir de aquí y ya hay más polvo de elemento como estáis viendo, ¿vale? Esto lo acabo de descubrir, hará 10 minutos Y ves, acabo de venir de allí y ya otra vez hay más polvo de elemento. No sé si es que estas piedras como tal, dejan caer más polvo Y entonces, claro, se siguen haciendo montones Recordamos que tenía 13 de elementos, ¿vale? Miren, 17 de elemento y casi 2000, eh, 2700 más de polvo de elementos como podéis comprobar no estoy engañando a nadie Esto es sin cortes, es simplemente he cogido, dado una vuelta a la piedra esta Que repito, las coordenadas están en 45, 49 Literalmente en todo el centro del mapa Y no solo es esta piedra, hay más Pero esta piedra es la que he visto que literalmente no tengo que moverme de ella Sino simplemente voy dando círculos y consigo un montón de elementos Para que veáis que no os engaño eh, Aprovechad esto chicos, os lo digo ya eh, Aprovechad esto a full para chetar vuestras bases con elementos y para, sobre todo para los servidores PvP. Yo estoy jugando en un servidor PvE, tampoco es tan necesario el elemento. Pero sí es verdad que para hacer Element Shard, para, algún, para el Mutator o lo que sea, siempre viene bien. Así que este es el, simplemente el tutorial y la comprobación de que sí funciona, chicos. Así que espero que votéis este, este vídeo con un like, que te suscribas si quieres, obviamente. Y que sobre todo que te pases por mi canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, repito... Y hago directo todos los días Y ahora vamos a estar pasándonos Genesis a full Y a ver si quiero, quiero que me apoyéis un poquito por ahí Y nada más chicos, no os molesto más Muchas gracias por vuestro tiempo Y nos vemos en futuros vídeos chao